ocasión me encuentro en el sector san martín el sector rabo de chivo como popularmente se le conoce a propósito de que ya hace más de tres meses de que un grupo de jóvenes estaban compartiendo en este mismo lugar y los mismos eh, perdieron la vida todos recordemos que este hecho consternó a la población franco macorizana y en el día de hoy los familiares de estas víctimas eh, han, se han reunido ya que a más de tres meses todavía no tienen ni eh, eh, ninguna información específica por parte de las autoridades. Vamos a conversar con Domingo Mata, quien es el padre de la menor Heisha Mata, de 17 años. Domingo, hasta el momento se han acercado las autoridades. ¿Qué información manejan? Después, después de que nosotros fuimos la última vez que las autoridades nos llamaron al Palacio de Justicia, jamás no han vuelto a llamar. Entonces se ha notado una dejadez muy grande. Es como dice el padre de, de, de, del, del joven. Ya tenemos tres meses de esto. Las autoridades nos dicen si están, no nos dicen si están trabajando, si no están trabajando, si, está, si siguen investigando. Nosotros estamos como en el aire, que no pasó nada, que simplemente mataron tres personas y que ya, que se quedó y así no debe de ser. Ahí escucharon las declaraciones de Domingo Mata, quien es padre de la adolescente de 17 años de edad que perdió la vida en este incidente. Vamos a conversar con el hermano de, del joven, Winton eh, Morel. Wilton, Wilton Morel, quien también perdió la vida. Wilton kobe como se le conocía popularmente. Eh, ¿Tienen algún dato específico? ¿Ustedes como familia tienen una versión? No, no tenemos nada aún. Nosotros, yo principalmente he visitado varias veces. En, en una ocasión no, no, no me atendieron porque decían que habían otro caso, que lo estaban atendiendo también. Entonces las otras veces también dicen que están trabajando en el caso y que no pueden dar informaciones sobre el caso. Bien, ahí repetimos, eh, vamos a conversar ahora con el padre del joven César el Smiling Reynoso González, quien también perdió la vida en este incidente. Ya usted como eh, usted como padre de, del Bebo, como le, se le llamaba cariñosamente, ¿cuál es la petición oficial que le hace a la autoridades? Bueno, nuestra petición es que queremos justicia. Ya es tres meses y un día del vil asesinato de nuestros parientes, nuestro amigo Winton, y la joven Heisha, de tan solo 17 años, y la, las autoridades, en estos tres meses y un día que van, no se han referido al caso en común bien ahí escucharon ustedes parte de las declaraciones de los familiares de esos jóvenes repetimos en estos eh, en este mismo lugar estaban compartiendo eh, la noche de la madrugada de ese lunes donde lamentablemente estas personas resultaron muertas también destacar que en este incidente más de nueve personas resultaron heridas eh, con heridas considerables de bala en momento en que una persona eh, pasara y Imprendieras a tiro con el grupo de jóvenes que se encontraban compartiendo en este lugar. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias, Arismendi la Antigua. Tres meses ya han transcurrido desde el asesinato de estos tres jóvenes cuando compartían en el sector rabo de chivo aquí en san francisco de macorís a la fecha no hay mayores detalles en relación a la investigación esperar que el ministerio público y la policía nacional puedan por lo menos eh, concretar la investigación profundizar la investigación y dar con los eh, responsables de este horrendo crimen que cegó la vida a tres jóvenes valiosos de este municipio de san francisco de de Macorís, y que hoy sus familiares, como ustedes pudieron escuchar, están sumidos en el dolor, en el doble dolor: primero por la pérdida de sus seres queridos, pero segundo por desconocer cómo ocurrieron los hechos y quién cometió el hecho. Doblemente el dolor. Y eso es lo preocupante de tantos casos en San Francisco de Macorís que aún están sin resolver y que los familiares, la población en sentido general, está pidiendo una respuesta de las autoridades competentes.